si nos cantan ah, claro. ¿Cómo podemos... sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para mañana van a venir al concierto al auditorio nacional no va a durar mucho 7 horas <risa> desde las 8 y media a, hasta las 3 de, la de, de la mañana. 11 y ¿no? Fernández, si ¿Sí ¿Sí no deja de aplaudir la <risa> gente, porque ¿Por no? Vicente 11 tanto, Sí. Sí. Así es che que applauda perché sono molto tanta mano tanta cheito però calma sotto un po' aspetta ed il giorno verrà sarò te amore non ho più pensato a te No. Aspetta. Aterrizamos. <risa> Adela. Adela. ¿Cómo se llama aterrizar 3 horas? Sí, ¿Sí? ¿O o sea, estamos tres aterrizamos 3 horas atrás. 3 horas atrás. Desde Sí, Pero también aterrizamos. Aterrizamos a 2.000. Aterrizamos Claro. No lo me Yo entiendo horas. perfectamente. O sea que ya desayunaron algo. Sí, sí, sí. Ya sí, me comí tacos, frijoles. No creo que así sea. Pesadillas de pollo. ¿Por qué no? ¿Qué sería de pollo? Con cebolla. Me encantan tus zapatos. Qué estilo, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta. Barolo. Zapatos buenos. ¿Qué ah, más, ¿qué ah, más ah, quieren? Yo ¿Qué, sí, ¿Qué quieren? Un no concierto del volo mañana, Exacto. 8, exacto. Que te, te dedican una canción en el concierto. Estamos, te, tenemos el, el, mismo, el, mismo, el mismo... tono. No, estamos, el pantone, Tienen combinados. Eh, el sí, mismo sí. pantón. ¿Viste? Sí. Aquí nosotros tres estamos... No, mira, cumpliendo. nosotros... Me sí, sí, Es mi hermano. Todos, todos. No, sí, mira, cada quien con quien. Con su bueno, grupo. Me sí. quedo con Adela. Eso. Bravísimo. Sí, es Nacional, ocho de la noche, su disco 8 y media. ya es, ocho y media, perdón, sí. su disco ya están todas las plataformas, todo, sí. todo. ¿cómo eh. se llama el disco? Tres voces, un alma. Tres voces, sí, un alma. Somos nosotros, somos una sola persona, ¿no? Cuando cantamos mira en armonía. qué guapo. Mira, qué mira, nuestro Vicente. <risa> Oye, qué dime, saco, díganme algo, todo. ¿quién los junta a ustedes? Sí, nos encontramos en el 2009,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 ¿Han cantado juntos? ¿Con no, no, pero Carlos, conocimos a Carlos, sí, a Carlos que. Ah, no Carlos, Crente, que sí. es una, Carlos. Y Carlos es el único que encontramos eh, hace años, ¿no? Lo en Madrid, también en, en, en, Madrid, Madrid, no, también en algunos. Eh, sí, estábamos, um, ¿cómo se dice? Guest en, en TV shows, invitados, no invitados. invitados ¿no? Sí, uh -huh. Exacto. Pero o sea, también como Andrea Bocelli o los tres tenores siempre los cantaron adultos y fue sí. la primera vez que tres chicos de 15 años cantaban este estilo, ¿no? Y sí. esto ha sido siempre el objetivo, ¿no? De traer esta música siempre a los jóvenes y a las, las nuevas, nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, claro, claro. Sí, y lo han logrado. Y... Sí, cantar a ver, a ver, a ver. Eso sería un sueño cantar con, con Adel, ¿no? Adel. Qué oh, bueno. Sí, estaría increíble. Claro. A ver, ¿por qué no? ¿Con quiénes han cantado? En este ah, álbum tenemos un uh, dueto con el grande Ricardo Montaner. Gran persona. Eh, gran persona. Decimos de grabar eh, la canción Tan Enamorados, que es, una, bien, de las es una de es las bonita, canciones sí. que nos da más eh, satisfacción.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 Claro, claro. Porque es el mariachi, el mariachi es que parece divertido pero está sufriendo, emociones, está sufriendo un amor, sí, ¿no? es, es todos emociones, ¿no? por, ese por eso cantan así, no porque quieren hacerlo, sí, es porque son emociones, sí, claro. están sufriendo, bueno, eso y no, fue interesante. El cantante interesante. no tiene solamente que cantar sino interpretar, claro, interpretar, claro, interpretar claro. las canciones, porque solamente con la voz,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 la letra, la voz, uh, claro. la interpretación, uh, la uh, pasión. ¿Y de chiquitos a quién escuchaba Sí, se la viven diciendo el etibolio. No, bueno, yo nunca escuché ópera, por ejemplo. No, no, yo no, nunca estudié, nunca escuché ópera. Siempre mis ídolos fueron Elton John, Elvis ah. Presley, Frank Sinatra, Rock. Luis Miguel. Luis Miguel. Sí, es uno, uno de mis favoritos. Y luego, ah. más tarde, descubrí José José. Ah. Preso es una de mis canciones favor favoritas. Ah. ¿Te la acuerdas, wow. de Preso? Sí. Preso sí. en la ah. calle y sí, cantar sí, sí. un día con Luis Miguel estaría Eso estaría, sí, eso ¿no? sería increíble, ¿no? Increíble. Sí, porque nosotros empezamos un poquito como, yo me acuerdo, No hay ragazzi di oggi no, no, hay ragazzi di oggi no" y lo cantó sí. al Festival de San Remo. Exacto. Sí, ¿no? sí. Y él empezó su carrera también a, a los 14, a los 15. Sí. A los, sí, nosotros también sí. empezamos a los 14, entonces oh. yo vi la serie, la TV, el el Netflix, fue un éxito sí. increíble.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 Luis, Luis, Miguel, Luis Miguel, Miguel Sí, sí, sí. sí, sí y ahora va a luchar en años. En no, años no, no, no ha dado concierto. Ni sacado un disco con música. Nueva. Pero ahora, hoy. Va a empezar la gira. Va a empezar, sí, la, va a empezar, va a empezar la gira. un tour. Sí. Y seguro tiene que Y Alejandro Fernández, Alejandro Fernández y a mí, también Alejandro es. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández sí, sí. es el otro nombre fuertísimo. Y, de, de y mujer, Nodal también, ¿no? Es muy fuerte. De mujer. es otro tipo. Es otro tipo y no está al nivel de ellos No, de mujer ¿Sabes que cantamos con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 Cantamos una, una, una canción constantemente mía, se llama, y la cantamos también en los conciertos. Es increíble como en todo el mundo escuchan el género urbano que sí. salió de aquí. Es increíble la amplificación que tiene en el mundo. Sí, la música en sí, español, es ¿no? Es sí, increíble, sí. increíble. Ah, había art artistas que, por ejemplo, cuando Shakira empezó su carrera, en el, cantaba en inglés. Sí. Y ahora todos los cantantes, como Justin Bieber, que canta en es español. Yo no sé. Todos sí. los cantantes americanos también cantan en, en español. español. Todos están, la música en español está, ¿verdad?, en todo el mundo. Es increíble. Creo y que que les sea. gusta la cumbia y la... Sí, claro, claro, claro. Sí, claro. sí porque sí, representan todo. la cultura de los países, Claro. ¿no? O sí. Sea,